Señoras y señores, Love Live, School Idol, Festival cierra sus puertas, cierra sus servidores el 31 de marzo de este año. Y la verdad es que son sentimientos encontrados porque vos decís, ¡guau, wow, qué mal, cierran este juego maravilloso. Y sí, es verdad, está, está bien y está mal a la vez. ¿Por qué está mal? Y porque te llevas un montón de recuerdos, son 10 años... Yo lo juego desde 2018, pero igual, hay gente que lo juega desde 2010, que salió tranquilamente. Tantas publicidades, tantas promociones con las sellos, y todo eso se va. Se va para algo mejor, vamos a hacerlo así, porque sí, el SIF 2 el Miracle Wave eh, tiene una pintaza espectacular. O sea, no veamos el lado negativo, veamos lo positivo, tantos años jugando, está muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar con la Love Gems con los ultra raros que ya tengo, con el ranking, ¿qué pasará? Déjame decirte que todavía no sabemos El día 2 de febrero a las 8 de la noche, hora local de Japón Van a hacer una transmisión en vivo para para hablarnos un poquito de Miracle Wave O sea, el SIF 2 Miracle Wave Van a estar la seiyu de Shukasa La seiyu de, eh, de Watanabe-yo Lan Song y, y Kukutang era un directo que no me iba a perder ni en pedo, pero este va a tener un feeling especial. Obviamente no sabemos nada, cuando salga ese directo vamos a poder aprender un montón de cosas, o al menos que nos resuelvan las dudas de muchas cosas, así que básicamente tienen que esperar a ese video. Ahora simplemente les estoy informando esto, que a partir de justamente el día 2 de febrero al 31 de marzo van a tener eh, la oportunidad de transferir la data. Ojo, cuando transfieran la data a la nube directamente, a lo que sería el... ¿cómo se llama? la página del CIF. Este ya no van a poder ingresar, a menos que lo cancelen así que traten de no hacerlo, traten de jugar lo más que puedan si dicen, no, ya no lo voy a jugar más, ya no voy a entrar más es al DOPE, es al PED básicamente entonces ahí sí, transferí los datos y listo, dale un buen cierre a tu juego eh, por mi parte la verdad es que me siento muy triste porque justamente ayer hice un scouting del SIF. Y, y hoy lo cierran, hoy anuncian el cierre, es como que... ¡Qué yeta que soy! ¡Qué salado que estoy! <risa> y es como que... Bueno, cosa que pasa. Obviamente me quedan los 500 tickets para hacer eh, scouting también. Tengo las Loveco costar lastimosamente este año no voy a poder hacer el scouting de Watanabe Yo por su cumpleaños. Así que eso va a ser una espina que me va a quedar este año. Lo que sí, voy a hacer otro directo también, del, del celular desde el celular, porque la, las... Los emuladores no me andan por alguna razón Haciendo esos scouting de los 500, 500 tickets Que ya no me acuerdo, no tienen vencimiento así que no me acuerdo cómo se llaman Voy a tratar de llegar a las 500 Loveco Stars A las 500 Love, Love Gems Como para hacer un directo, un último directo Y dejarlo subido en el canal para que quede ahí a la posteridad de este juego, de juego. Porque como no pude hacerlo con Puchiguru Urubaray. Como, como no lo pude hacer con Puchiguru Rubaraibu, Este... bueno Quiero hacerlo con este juego. Lo que sí es como que un alma por otra, o sea, te dan el Sifas 2, el Sif 2, Dios, hoy estoy muy tonto, perdón. Eh, fue un golpe un golpe bastante eh, interesante porque no es que, es, no esperábamos esto, o sea, sí esperábamos que cierren en algún momento, pero no antes de la salida del próximo juego, pero bueno, está bien, es un alma por otra, es lo que vos quieras, eh, vamos a saber qué va a pasar con nuestro ranking, nuestras Love Hems y todo eso, así que... Hay que esperar al directo del día 2. Obviamente te lo dejo en la descripción para que le des la notificación para activarlo. Este, cuando estoy grabando esto, faltan 40 horas, así que bueno. Setsu Shin, yo solo carano que iré. Bueno, es. Hay que darle un cierre. En algún momento tenía que pasar.